Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 345. Hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Padre, todo milagro es un reflejo de los regalos que me haces a mí, tu hijo, y cada uno, que concedo retorna a mí, recordándome que la ley del amor es universal. Incluso aquí dicha ley se manifiesta en una forma que se puede reconocer y cuya eficacia puede verificarse. Los milagros que concedo se me devuelven en la forma que más me puede ayudar con los problemas que percibo. Padre, en el cielo es diferente, pues allí no hay necesidades, pero aquí en la tierra el milagro se parece más a tus regalos que cualquier otro regalo que yo pueda hacer. Así pues, déjame hoy hacer solamente este regalo, que al haber nacido del verdadero perdón, ilumina el camino que debo recorrer para poder recordarte. Que la paz sea con todos los corazones que la buscan. La Luz ha venido a ofrecer milagros para bendecir a este mundo exhausto. Este hallará descanso hoy, pues nosotros ofreceremos lo que hemos recibido. Hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Amén.